Eh, empezamos. Eh, va a dar la bienvenida al webinar eh, Ana Hoyo, consejera de Relaciones Ciudadanas de Gobierno de Navarra. Buenos días, Ana. Eh, buenos días, segundo, Nongui Torriber, seré Navarraco, gobernada en Bruselas, Correscadita, Antola Tupagune, Irán Corre, Información, en Perribatera. Bienvenidas a este nuevo encuentro de formación de foros permanentes de encuentro. La verdad es que me pilláis en tránsito en medio de un viaje, pero sí quería estar con vosotros en este nuevo encuentro. Sabéis que el Plan de Acción Exterior 21-24, que aprobamos recientemente la Dirección General de Acción Exterior, tiene como visión principal posicionar a Navarra en Europa y en el mundo como un actor global que busque alianzas y cooperación en beneficio de la comunidad. Y en ese sentido se materializa a través de dos herramientas, la internacionalización institucional y la diplomacia paralela. Y ahí la delegación del gobierno de Navarra en Bruselas tiene mucho que decir. Y en este sentido también es donde se enmarca la jornada de hoy. Dentro de ese eje 1 del Plan de Acción Exterior Navarra en Europa, en donde se presentará el mapa de la participación Navarra en redes europeas, un trabajo de monitorización imprescindible realizado por el Departamento de Relaciones Ciudadanas a través de la Dirección General de Acción Exterior con el soporte de la delegación de Navarra en Bruselas y que ha analizado un total de 149 redes, foros y partenariados estratégicos en Europa en los ámbitos de I+D+i, de Masí, empresa industria, medio ambiente, desarrollo territorial, digital, tecnología, ciencias sociales, agro, salud, energía y movilidad. Muchos ámbitos de actuación en los que Navarra tiene presencia en Europa y que desde luego intentamos impulsarla y acompañarles. Los datos que hoy se os facilitarán en este encuentro corroboran, como digo, esta destacada presencia de Navarra en estos espacios que resultan de gran interés para nuestra comunidad. Para este trabajo que hoy aquí presentamos hemos contado con el apoyo de ADITEC, entidad con la que mantenemos un convenio de colaboración para promover un posicionamiento más activo de Navarra en los foros europeos estratégicos, especialmente en los referidos a los grandes retos que nos presenta Europa, la transición ecológica y digital y la economía circular. El convenio ayuda a acceder a la información con carácter anticipado, de modo que desde Navarra podamos participar en el diseño de programas e iniciativas europeas, acceder a consorcios y partenariados internacionales y concurrir a convocatorias. El Pacto Verde, la Europa Digital, son las principales prioridades en las que la Comisión Europea está lanzando iniciativas y estrategias que van acompañadas de la creación de redes, de asociaciones y de foros. La implementación de estas estrategias de la Unión Europea va acompañada de instrumentos financieros que generan oportunidades de captación de fondos para entes públicos y privados de Navarra. Aludía al principio de mi intervención a la importancia de la Europa en el Plan de Acción Exterior promovido por mi departamento, porque formar parte de la Unión Europea ha sido un factor de desarrollo y cohesión social para Navarra y ha contribuido a situar a nuestra comunidad a la cabeza de las regiones más avanzadas de Europa y, por ello, como gobierno de Navarra, consideramos imprescindible garantizar la presencia de la comunidad en los foros y organismos comunitarios, así como la presencia en redes que aporten valor estratégico para Navarra. Porque evidentemente, desde el gobierno de Navarra, queremos más Navarra en Europa y más Europa en Navarra. Espero que sea muy provechosa esta jornada. Muchas gracias, Esquerri Casco, parte Archa a todos los que hoy estáis participando, bien como ponentes, bien como invitados en este foro, espero de verdad que esto redunde en el beneficio de todos y de todas, cada una de nosotros. Es que recasco. Muchas gracias, Ana, por acompañarnos hoy por la introducción al evento. Eh, antes de pasar a la primera presentación, un pequeño recordatorio. Uno de los oradores, eh, Tomislav Pinter, de la eh, Comisión Europea, hablará eh, en inglés. Entonces, eh, el que quiera escuchar la, la, su intervención en castellano, eh, puede eh, seleccionar, eh, en, eh, abajo de la pantalla a la derecha, en el canal de interpretación, puede eh, seleccionar ahí el, el canal de castellano. ¿vale? Y, y con esto pasamos a, a la primera presentación, eh, que va a ser un, un repaso a las redes europeas y foros eh, con participación eh, de Navarra. Eh, para ello, eh, voy a compartir la pantalla. ¿Vale? Eh, bueno, esta primera presentación la voy a realizar yo, soy Beatriz Bia y trabajo en la delegación de Gobierno de Navarra ante la Unión Europea. Entonces, eh, así como eh, breve introducción, Navarra tiene una representación ante la Unión Europea desde el año 93 y desde el año 99 eh, propiamente como delegación. Esta delegación eh, depende de la Dirección General de Acción Exterior que pertenece al Departamento de Consejería de Relaciones Ciudadanas. Entonces, eh, las funciones. Eh, la delegación es una antena de gobierno de Navarra ante la Unión Europea. Y como ya nos decía nuestra consejera, eh, la idea es eh, acercar Navarra a Europa y acercar Europa a Navarra. Y nuestro trabajo se estructura en concreto en torno a las áreas de, que identifica la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra o S4. Entonces, aquí una, una lista un poco de las eh, funciones concretas que realizamos. Hay una labor de representación, también de divulgación y promoción de informaciones que pueden ser eh, interesantes para, para Navarra, bien sobre oportunidades de financiación comunitarias, sobre normativas o sobre políticas europeas. Eh, hay también un seguimiento del proceso de toma de decisiones de las instituciones europeas, una colaboración muy estrecha con eh, otras regiones, tanto del Estado español como de otros Estados miembros, y eh, se realiza una participación activa en redes y partenariados que puedan ser de interés para Navarra. Entonces, la participación en redes europeas sirve para obtener información de interés. Eh, para promover colaboraciones, esto muchas veces se concreta en, sirve para elegir eh, los mejores socios para participar en proyectos, eh, para buscar oportunidades, entonces las redes son asociaciones o agrupaciones de carácter privado o a veces sin ánimo de lucro, eh, en las que se paga una cuota que permite recibir información de primera mano sobre políticas normativas u oportunidades de financiación, ¿vale?, entonces, en este caso, a veces participa la delegación directamente y otras veces se acompaña o se apoya a un departamento de gobierno de Navarra o a un agente para que participe. Y, en concreto, Navarra participa en 64 redes. Aquí una selección de algunas redes, eh, y como no vamos a poder contar las 64, una selección de algunas redes interesantes en las que participamos. Así un poco en concreto, eh, algunos ejemplos. ERRIN, por ejemplo, es una red europea que agrupa a 125 miembros europeos interesados en la investigación y la innovación. Se estructura en torno a 13 grupos de trabajo temáticos y desde aquí, desde la delegación de Bruselas, eh, se colidera el grupo de salud. Esto se, se traduce en la organización de cuatro eventos al año. Eh, por ejemplo, el año pasado eh, se realizó eh, uno de esos eventos, fue sobre medicina personalizada y cáncer, y un, eh, un médico de Navarra, eh, el doctor Felipe Prosper, en representación de Navarra, presentó cómo se aborda este tema en nuestra región. Eh, en otro evento, sobre el espacio europeo de datos, que tuvo lugar en septiembre, participó nuestro consejero Cigudosa y presentó el proyecto Bardema. Eh, otra red interesante es eh, Vanguard Initiative, que agrupa 35 regiones europeas interesadas en aplicar la innovación a sus procesos industriales. Y en este caso, la cuota que pagan las regiones eh, se invierte en realizar eh, demos o proyectos piloto en siete temas, entre los que están eh, la impresión 3D, la inteligencia artificial o la salud. Aquí, obviamente, en los demos participa eh, la industria de Navarra, no participa en la delegación, pero la delegación participa en la, en la asociación en Bruselas. Hemos sido chair de la organización, también tesoreros. Eh, otra red interesante es ACR Plus, que eh, agrupa a ciudades y regiones europeas interesadas en el tema de economía circular y gestión de residuos. Entonces, aquí, eh, por ejemplo, eh, acudimos a ellos, para buscar socios o contactos, eh, un ejemplo concreto es, eh, desde la delegación se organiza eventos eh, todos los años para la Semana Verde Europea, que tiene lugar en junio, o para la Semana Europea de la Prevención de los Residuos, que es en noviembre. Entonces aquí eh, eh, acudimos para buscar socios interesantes. Otra red en la que participamos activamente, es EURADA, que agrupa a agencias de desarrollo regionales como por ejemplo eh, SODENA. Entonces, aquí nos permiten acceder a eventos, eh, nos ayuda a la búsqueda de socios europeos para participar en proyectos interregionales y eh, otra cosa concreta, eh, eh, utilizamos a veces sus infraestructuras y sus salas, porque está eh, aquí al lado de, de la delegación y para eventos grandes, pues acudimos a ellos. Eh, otra red que queríamos eh, destacar es Climate Group, esta no es europea sino internacional, agrupa a más de 220 gobiernos regionales y nacionales y facilita contactos y colaboraciones en, en el tema de, de clima. Además, por, ser, eh, por tener tantos miembros, es una red interesante para la difusión de las acciones e iniciativas eh, en Navarra. Y luego, otra red que queríamos destacar es la Cámara de Comercio, ante eh, Bélgica y Luxemburgo, aquí se paga una suscripción que permite acceder a eventos exclusivos sobre temas europeos de actualidad. En general, eh, son eventos en petit comité y con directores de, eh, que participan, en las, que trabajan en las instituciones europeas. Y por otro lado, organizan cursos o formaciones eh, sobre temas europeos interesantes. Y luego, el tema de la participación en, las, eh, en los partenariados europeos de especialización inteligente eh, lo va a tratar el próximo orador, eh, Tomislav Pinter, y lo va a contar mucho mejor que yo. Pero lo que quería, eh, he incluido aquí unas un diapositivas para dar unas pinceladas sobre la participación concreta de Navarra en nuestros partenariados. Como nos contará Tomislav, las plataformas temáticas de especialización inteligente son iniciativas eh, conjuntas eh, eh, animadas por direcciones generales de la Comisión Europea. Entonces, eh, lo que hacen es eh, eh, pues apoyar o animar a las regiones y a sus actores de innovación para que se, se junten y, y promuevan la complementariedad en áreas específicas. Hay tres eh, plataformas temáticas, agroalimentación, energía y modernización industrial y dentro de estas plataformas hay muchas, eh, muchos partenariados concretos entre regiones. Aquí las regiones participan eh, de manera voluntaria, eh, suele haber una o varias regiones que lideran, y la idea es eh, reflexionar sobre los temas eh, más importantes o, o bueno, de actualidad en, eso, en esas materias, y buscar eh, colaboraciones concretas. Entonces, Navarra participa en 15 de estas eh, plataformas o partenariados. Uno en energía, tres en agroalimentación y, eh, y los demás en modernización industrial. Y aquí eh, se lidera uno. Entonces, eh, solo destacar eh, y ya termino tres ejemplos concretos. Economía social. Este es eh, un partenariado liderado por Navarra desde la delegación. Entonces el objetivo es expandir las actividades de, de economía social a través de la colaboración interregional. En concreto, se planteó un proyecto de creación de una escuela de negocios en el tema de la economía social. Luego, otro que queríamos eh, comentar es el de movilidad segura y sostenible. Eh, aquí eh, hay 11 regiones europeas, se participa desde Navarra. Y está eh, dividido en distintos grupos de trabajo eh, sobre los, los retos, desafíos eh, que conlleva la transición hacia la descarbonización y la digitalización del sistema de transporte por carretera. Eh, y luego, un, un tercer partenariado en el que, eh, bueno, que queríamos destacar es el de lo, los valles del hidrógeno, eh, con, que tiene como objetivo abordar el calentamiento global, y sus efectos en los seres humanos. Este partenario se acaba de lanzar. Eh, hay 54 regiones eh, que forman parte y, y como está, eh, como se acaba de lanzar, pues eh, habrá que ver hacia dónde evoluciona. Y eh, bueno, esto es todo. Aquí tenéis los datos de contacto y muchas gracias. Eh, pasamos ahora a, a la siguiente presentación eh, a cargo de, de Tomislav Pinter de la eh, Dirección General eh, Regio de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea y él nos va a contar estas plataformas temáticas de especialización inteligente adelante Tomislav bienvenido thank, you, thank you, muchísimas gracias Beatriz por mi por tu presentación voy a pasar sin más dilación a presentar el tema que nos ocupa hoy es un verdadero placer eh, el oír que su representación, la representación de Navarra en la Unión Europea desempeña una función tan, tan activa en Bruselas. Es algo que me congratula y también quiero hablarles de la participación en plataformas de especialización e inteligente temática se ha mencionado que existen 11 partenariadas en la en cuanto a modernización industrial, cosa que es magnífico y realmente les animo a continuar esa función tan proactiva que están mm, desempeñando porque desde luego queda, hay mucho por hacer desde luego y podemos obtener enormes beneficios. Lo que quiero presentarles ahora en estos minutos que me han asignado es una... Bueno, les voy a contar la historia de las plataformas de especialización inteligente por temas, cuál ha sido la andadura que han seguido, por qué se decidió iniciarlas, lanzarlas. Además, por supuesto, tengo que explicar cuáles son sus objetivos, las funciones y cuál es el valor añadido que supone esa adhesión, qué... ¿Qué podemos ofrecerles a todos ustedes si deciden unirse y participar en estas alianzas que desde luego tienen mucho interés? Eso se lo adelanto, ni que decir tiene. Tenemos que pasar de las, del networking, de las redes a las inversiones concretas y hay instrumentos y mecanismos muy interesantes que ofrece la comisión. También se ha producido una serie de cambios en la gestión de estas plataformas temáticas S3 de estrategias de especialización inteligente y eso hay que incidir en los detalles, en cómo van a cambiar las cosas en los próximos años. Y terminaré con actividades previstas para este año. Ese sería el outline el resumen de mi presentación. Vamos allá, como pueden ver en esta primera diapositiva. Todo arranca en 2015, cuando la Comisión eh, Europea y sus servicios lanzaron las llamadas plataformas S3, tres en concretas. Una sobre agroalimentación, energía, otra sobre energía y otra sobre modernización industrial. El objetivo es alimentar, alentar perdón, a las regiones y a los estados miembros a crear coaliciones que presten apoyo a la creación de cadenas de valor europeas en las áreas asociadas con estos temas. Estas plataformas se han puesto en marcha para crear un entorno in, que promueva iniciativas conjuntas, que vaya más allá de la cooperación transformer, sobre todo en el contexto de estas áreas de especialización inteligente que por el momento guardan relación con estas estos tres grupos de plataformas, agroalimentación, energía y modernización industrial, pero esperamos que en un futuro cercano habrá, haya muchas más plataformas y partenariados en el a, tenemos 208 regiones registradas procedentes de 19 estados miembros y 7 países no pertenecientes a la Unión Europea y queremos poco a poco ir eh, implicando y, eh, bueno, consiguiendo que se unan otros pa países miembros y más regiones ah, y... Ahora tenemos 37 partenariados S3 creados activos en, de, en el marco de estas TSSPs, o plataformas temáticas de especialización inteligente. Paso a describir brevemente la función y el objetivo de estas plataformas. En primer lugar, quiero destacar que lo que queremos es crear una estructura colaborativa para generar estas alianzas, estos partenariados. ¿Por qué motivo? ¿Por qué? Pues está escrito en la pantalla, en la diapositiva podemos ayudar a crear y desarrollar nuevas cadenas de valor en Europa. Y en cuanto a instrumentos prácticos y concretos, son los fondos estructurales y las fondos de inversión europeos, esos son los mecanismos, los instrumentos. y Estas son, son nuevas herramientas para crear partenariados en el marco de estas TSSPs en toda Europa. Queremos crear una red colaborativa interregional y transnacional de ecosistemas innovadores asociados a, de, a determinadas áreas geográficas y con diversas prioridades y, por supuesto, como siempre decimos, se trata de aplicar un enfoque ascendente. Queremos movilizar el potencial de inversión en torno a una serie de prioridades estratégicas en la Unión Europea. Quizás se pregunten qué valor agregado supone el formar parte de, estas, de, de estos partenariados temáticos. Se unirán a un club ya existente de 280 regiones, es una familia ya muy numerosa, que se centra en el desarrollo de las agendas estratégicas y de proyectos de inversión transfronterizos, Podrán aprovechar la experiencia práctica y la asistencia técnica de expertos que llevan mucho tiempo trabajando en estos partenariados para lograr los objetivos. También podrán sacar partido de oportunidades de inversión, de crear networking y alianzas con actividades relacionadas y generar sinergias con otros otras redes de, a escala regional, nacional y comunitaria, como ha dicho Beatriz Yala, este es el mejor modo de lograr esas metas. Como estamos en el mercado, ya desde 2015 hemos ido avanzando, progresando y estamos pasando de lo que son las redes a la inversión. Cuando digo nosotros, me refiero a la DG Regio, la Comisión Europea. Hemos acumulado mucho a con, a conocimiento práctico, pragmático de lo que supone los diferentes pasos de estos proyectos, el, desde el diseño, la configuración, la puesta en marcha, el seguimiento, y la evaluación y sabemos cómo iniciar todo el proceso de organizaciones colaborativas e interregionales. Sabemos bien lo que funciona y lo que no. Este conocimiento se, se ha traducido en la elaboración de un manual metodológico que incluye una descripción detallada de los elementos clave, los retos asociados a este nuevo enfoque temático de la S3. O sea, ese nuevo ya no es nuevo, el planteamiento no es tan nuevo, pero bueno, Ustedes me entienden. Tenemos, al principio son tenemos que ver cuestiones de nos centramos en learn and connect, es decir, aprender y conectar. Cuestiones que tiene que ver con la escalada, con el soporte técnico Etcétera, y tenemos un instrumento creado para cada una de las fases: la fase de aprender, conectar, demostrar, comercializar y ampliar la escala, el dimensionamiento. Y por supuesto, como decía, prestamos asistencia técnica a Una serie de partenariados en el proceso. Quiero decir que estamos abiertos a la creación de nuevos partenariados y alianzas. Siempre nos estamos dispuestos y encantados de prestar apoyo, asistencia y además estamos listos para pasar al siguiente paso junto con las regiones, con los partenariados ya existentes y los de nueva creación. He dicho al principio que se han producido ciertos cambios en la gestión y la administración de estas plataformas temáticas. En primer lugar, la gestión se ha transferido desde los JRC, los centros de investigación conjunta, a nosotros, es decir, a la Dirección General de Políticas Urbanas y Regionales, la DG Regio. Tenemos expertos independientes que nos prestan asesoramiento y apoyo para... A llevar a cabo una transición fluida somos el punto de contacto principal para partenariados nuevos y existentes queremos prestar apoyo a, los, a las alianzas ya existentes según las identificación las necesidades ya identificadas y prestar y apoyar impulsar la creación de herramientas de gestión de conocimientos normalmente a través del desarrollo de partenariados temáticos y Todas estas herramientas de gestión de conocimientos van a ser muy útiles en la administración futura del funcionamiento de los partenariados temáticos y pueden servir de base y de acicate para seguir trabajando. Incluyo un enlace a las plataformas temáticas S3. ¿Cuáles son los planes del futuro? Muy brevemente, de manera res resumida, hablaré de las... Actividades previstas solo para este año, no voy a hacer mención de el, los años siguientes. Lo más importante es que vamos a crear algo que se llama la comunidad de práctica S3, es un nuevo marco de apoyo y soporte a las plataformas y a los partenariados te temáticos S3 con asistencia técnica integrada que prestará apoyo analítico, estratégico, de nuevo, no solamente uh, para nosotros, sino para los proyectos, los partenariados. También tenemos una base de datos especializada, mejoraremos nuestras e impulsaremos nuevas actividades de comunicación y en el comité directivo... Fomentaremos el diálogo continuado con la comunidad S3. Abordaremos las necesidades y las oportunidades de futuras de ampliar las la colaboración. Perdón y también elaborar una agenda común. La clave está en la comunicación fluida con los partenariados. Organizaremos foros, todo tipo de congresos, conferencias. Hemos creado tres grupos de trabajo para ver las, eh, las condiciones facilitadoras para seguir fomentando el desarrollo de metodologías y herramientas operativas para mejorar las capacidades. Y vamos a crear un sitio web totalmente nuevo y seguiremos trabajando en redes sociales también, no solamente en nuestra presencia en Internet, sino redes sociales, todo lo necesario para seguir fomentando la comisión. Eso es lo que vamos a hacer y lo que quería presentar. Estaré encantado de responder a las preguntas que tengan, ya sea de manera oral o las que planteen en el chat. Y Por supuesto, estamos aquí para aprender de ustedes. Cuanto más interactuemos, mejor podemos mo modificar las políticas y, y todo lo necesario para adaptarnos del mejor modo posible a sus necesidades. Gracias por su atención. Eh, nos ha encantado eh, contar contigo hoy. Eh, bueno, ahora pasamos a la siguiente presentación eh, a cargo de, de Miquel Apesteguía, de Aditec, que nos va a contar eh, los nuevos partenariados europeos eh, bajo eh, el programa eh, Horizonte Europa para 2021-2027. Adelante, Miquel. Muchas gracias, Beatriz. Se ve bien, ¿verdad? La pantalla completa. Perfecto. De acuerdo. Bueno, pues nada, eh, buenos días a todos y todas. Eh, ¿Algún angustio ahí? Eh, muchas gracias eh, primero a la delegación del Gobierno en Bruselas por permitirnos participar en esta, en esta jornada. Soy Miguel Apesteguía, gestor de programas y partenarios europeos en Aditec, el coordinador del sistema Navarro de, de Masí, en SINAI. Y tras las ponencias de Tomislav y de Beatriz, y quisiera un poco eh, hablar sobre. Eh, los partenariados europeos establecidos para el periodo 2021-2027, eh, pero concretamente partenariados que están más centrados en la participación de industria, centros tecnológicos y de investigación, universidades, en definitiva, eh, unos partenariados que traten de involucrar a los, a los usuarios, digamos, de la industria y los usuarios finales de lo que son la, la investigación y la innovación. Eh, para empezar eh, la presentación, quisiera empezar con... Con, con esta cifra, que como podéis ver es, es bastante bastante elevada, eh, pues bien, eh, 22.000 millones de, de euros es el presupuesto del que destinado a los nuevos partenarios eh, europeos para el periodo 2021-2027, como comentaba, y supone el 23% del presupuesto del programa Horizonte Europa y si ya nos vamos a nos vamos, hilamos un poco más fino, supone hasta el 50% del pilar 2 de Horizonte Europa. Como bien sabéis, Horizonte Europa es el programa de financiación europeo de ley eh, más de más y que cuenta con más, más, más financiación, eh, por lo que este dato nos hace ver que es relevante eh, conocer este tipo de partenariados, al menos conocerlos, y si es eh, de interés, pues involucrarse en los mismos, ¿de acuerdo? Pero... Vamos a empezar desde el inicio porque como muchos de los presentes ya, ya conoceréis, que son los partenariados europeos, eh, siempre está bien recordarlo porque a veces se nos escapa. Los partenariados europeos eh, son iniciativas entre la Unión Europea, la Comisión Europea, junto con socios públicos y privados que se comprometen a apoyar eh, conjuntamente una agenda un programa de, de investigación e innovación eh, que obviamente tiene sus, sus respectivas convocatorias. Eh, como comentaba, ¿estos partenariados por qué se lanzan? ¿Por qué se crean? Eh, estos partenariados no son nuevos, vienen en transición de programas anteriores, pero se crean con el objetivo de involucrar, de integrar a actores eh, en la definición de programas y, y, la, y la ejecución de los mismos. de acuerdo. Y al fin y al cabo lo que tratan estos, estos partenariados es abordar retos con, en, en áreas concretas, retos que son prioritarios para la, para la Unión Europea, para su sociedad y, y para la industria. Eh, y nos encontramos en un momento idóneo para hablar, para hablar de ellos, dado que entre 2021 y 2022 estamos en unos años de transición. Es decir, al igual, que, al igual que, los, que los programas de financiación europeos, la mayoría han sufrido una transición en el año 2021. Estos partenariados, como comentábamos, están ligados a Horizonte Europa, puesto que obtienen la financiación de, de este programa. Por lo tanto, también están en una transición. Eh, como se puede apreciar en, en esta figura... Eh, vemos que la transición entre 2020 y Horizonte Europa, eh, hemos pasado de tener seis iniciativas eh, a tres tipos de partenariados, los partenariados coprogramados, institucionalizados y cofinanciados, que más adelante los comentaré más en detalle. Eh, pero es relevante que decir que en el periodo H2020, dentro de estas, estos seis tipos de iniciativas, había más de 120 partenariados. Y el objetivo de la comisión en esta transición ha sido... Eh, Reducir este número de partenariados, agruparlos, aunar esfuerzos y evitar duplicidades eh, para que haya menos partenariados pero que tengan un mayor impacto. Eh, esto eh, supone el crear una nueva red de asociaciones eh, más ambiciosas y orientadas a, a unos objetivos políticos y unos impactos concretos. de acuerdo. Como decía, hemos pasado de 120 eh, Partenariados en H2020, a, tenemos ahora 49 candidatos o 49 partenariados que ya han sido financiados. ¿De acuerdo? Si bien es cierto que en, el, en la definición del, del segundo plan estratégico de Horizonte Europa 2024-2027 puede, se, se, puede que se debata la inclusión de algún nuevo partenariado que complemente algún área temática. ¿De acuerdo? Entonces ahora voy a empezar un poco a entrar en detalle en cada uno de los tipos de partenariados. Eh, los partenarios coprogramados. Los partenarios coprogramados son asociaciones entre la, entre la Comisión Europea y socios privados o públicos que, que establecen un memorado de entendimiento y, y que tienen un, un programa definido. Tienen, eh, tienen financiación por parte de la, de la Comisión Europea y tienen parte de financiación, eh, parte de, financiación de, de la industria, digamos. Por lo que establecen unos programas de, de innovación e investigación con sus respectivas convocatorias. Estas convocatorias están dentro de los topics de, de Horizonte Europa, concretamente en los, en los clústeres del, del Pilar 2. Y anteriormente eran conocidos como PBVs, partenariados público-privados. Eh, unos ejemplos son SPIRE, Energy Efficient Buildings o Factories of the Future, pero hay, hay otros. Eh, en estos partenariados eh, hay, que, hay que pagar cuota, porque son unas redes, como decimos, eh, privadas, porque parte de la financiación es privada. Y, y comentaré un poco más adelante. Y, mis, y las compañeras en la próxima sesión eh, hablarán un poco de por qué es interesante participar en este tipo de partenariados. Pero, pero al fin y al cabo, eh, al, al ser una red eh, privada e interna, pues, pues tiene varias, varios valores añadidos. Concretamente, se han financiado 12 partenariados para el periodo 2021-2027, como veis, en, en tres áreas eh, temáticas. En la eh, Digital Industry and in Space, eh, Climate Energy and Mobility y el Pilar 3 o, o pilares transversales. Eh, no voy a entrar en detalle en cada uno de ellos porque al final son 49, eh, pero sí que, como comentaba la consejera, en el mapa que se va a presentar eh, al final de la jornada podréis obtener más información y yo os dejaré también mis datos de contacto si tenéis dudas o queréis saber más sobre alguno de ellos. De acuerdo, continuamos con los partenariados institucionalizados. Los partenariados institucionalizados, el segundo tipo, la segunda tipología de partenariados... Estos partidos se crean cuando eh, otras asociaciones europeas no alcanzan los objetivos o, o los impactos esperados. Es decir, estos tienen una perspectiva a largo plazo y requieren un alto grado de integración, es decir, eh, integrar todos los agentes de la cadena de valor, agentes públicos y agentes privados. Y en última instancia, habitualmente, eh, requieren propuestas legislativas de la comisión, es decir, algo que se lleve eh, de manera legislativa a la realidad. También tienen eh, financiación de socios privados industria eh, y financiación de la Comisión Europea o del programa Horizonte Europa, como hemos comentado. Están basados en los artículos 185 y 187 y en el reglamento de eh, Y son partenariados con programas eh, de, de investigación e innovación in eh, individuales. Eh, ¿vale? Entonces, estos, estos no tienen las convocatorias dentro del programa Horizonte Europa. Lanzan sus propios programas y sus propias convocatorias, digamos, en paralelo. Anteriormente eran conocidas como las JTIs, como BBI, Clean Sky, Excel, Shift-to-Rail, etcétera, o las EITs. Las EITs están englobados ahora también en estos partidarios institucionalizados, que las EITs no se lanzan ahora, las EITs vienen de años, de años atrás, excepto una que se ha lanzado, que se ha lanzado ahora. Eh, respecto a los partidarios institucionalizados, se han financiado 20, ¿de acuerdo? 9 de ellos son las EITs y otros 11 son los partenariados que vemos a continuación, que están en los bloques de eh, digital, industria, espacio, en el, los, en el bloque de clima, energía y movilidad, en el, en el área de salud y en el área de alimentación, bioeconomía, recursos naturales, agricultura y medio ambiente. Estos, al igual que los partenarios programados tienen eh, predecesores, varios de ellos se, se, se han se han vehiculado o se han creado a raíz de un precesor en el programa H2020, como puede ser el, el Circular BioPace Europe, que está basado en, en, en, el, en la BBI en la que varios agentes navarros participan. Y por último, eh, pasamos a los partenariados cofinanciados. Eh, la última tipología de partenariados que se han establecido. Estos partenariados son asociaciones en las que participan los estados miembros so, Y también pueden participar otros socios de financiadores de, de esta investigación e innovación como a otras autoridades públicas, etcétera. Pero lo importante aquí es que estos programas de investigación están cofinanciados por los Estados miembros y obviamente por Horizonte Europa, como hemos comentado al inicio. Todos obtienen parte de financiación de, de Horizonte Europa. Están basados en acuerdos de subvención entre la Comisión y el Consorcio de Socios. Es decir, estos partenariados se han lanzado a través de convocatorias de topics concretos en los programas, eh, en los clústeres, en los programas de trabajo de los clústeres del Pilar 2 de Horizonte Europa. Se lanzaba, al igual que una convocatoria... Eh, habitual, se lanzaba eh, el, en la creación de este partenariado. Se lanzaba una convocatoria para que se presenten una serie de Estados miembros y otros socios eh, financiadores de, de, este, de este programa y, y de, este, de, esta, de esta convocatoria se, elegía, se elige un consorcio, de acuerdo, con sus Estados miembros financiadores, etc. Y lo, in, lo importante aquí, eh, algo a resaltar, es que aquí, en estas convocatorias, a diferencia de los otros partenariados, quien puede, eh, en las que puede participar eh, cualquier actor o cualquier organización, en estos solo pueden participar los miembros o las organizaciones que son eh, de los estados miembros financiadores, ¿de acuerdo? Es algo importante. Y bueno, anteriormente eran conocidas como ERANET, eh, European Joint Programs, como la ERAMIN, sus SUSFOOD, MANUNET, etcétera. Y concretamente se han financiado 17 en las, en las áreas temáticas que vemos, en el área de salud, en el área de, en el área de salud 7, en el área de alimentación, bioeconomía, recursos naturales, agricultura y medio ambiente otros 7, en el área de clima, energía y movilidad 2 y en el área de, del pilar 3 o pilar más transversal eh, se ha financiado 1. Eh, como podéis ver, en algunos de ellos hay ciertos asteriscos y es porque, como os comentaba, estos partenariados se han vehiculado a través de una convocatoria de Horizonte Europa, pero algunos de ellos todavía no se han lanzado. Los que vemos con, con asterisco digamos naranja, amarillento, son, son los partenariados para los cuales no se ha lanzado todavía una convocatoria. Se lanzará en los programas de los próximos años. Y por otra parte, tenemos los que tienen un asterisco digamos eh, naranja o, o más rojizo, que son los que se han lanzado una convocatoria, pero que es una CSA preparatoria. Es una CSA con, obviamente, las csas tienen menos presupuesto, y esta CSA lo que va a hacer es plantear o estructurar el programa y cómo se debe vehicular la convocatoria que posteriormente financiará este partenariado ¿De acuerdo? Y por último, aunque como os comentaba, la, mis compañeras en la próxima, en la próxima sesión os, os presentarán, nos explicarán eh, de forma más práctica y mejor que yo, ¿Por qué es interesante y por qué es de valor añadido participar en estos, en estos partenariados? Yo quisiera destacar cuatro puntos que me parecen, que me parecen muy relevantes y es, eh, al fin y al cabo, esto lo que te permite es tener un posicionamiento a nivel europeo. Esto te da más visibilidad y te da un acceso a contactos, a un área de contactos que quizás de otra manera no, no tendrías acceso. También, como comentaba Beatriz anteriormente, eh, son unos marcos de colaboración muy importantes eh, y uno de los objetivos principales de, esto, de estos partenariados son esos. Es establecer consorcios, establecer sinergias, colaboraciones que deriven en, en, en colaboraciones, ya sean proyectos europeos u otras. A su vez, como comentábamos, tienen sus propias convocatorias, por lo que en estos partenariados los miembros que, que pagan cuota y que participan en, en la asociación Definen las convocatorias y los programas de trabajo de los años venideros. Entonces, al final, esto lo que te permite, que es el cuarto punto, tener información de carácter anticipado, saber estrategias, políticas que se están moviendo y, en definitiva, que, eh, en definitiva las convocatorias concretas, aunque luego obviamente tienen que pasar por la aprobación de la Comisión Europea, pero la, eh, conoces con antelación pues, las convocatorias que se van a lanzar en nuestros partenariados. Eh, bueno, pues en definitiva, esto ha sido, esto ha sido la, la presentación respecto a los partenariados europeos. Trasladaros que desde AITEC, como ya han comentado, ha comentado la consejera anteriormente, eh, podemos apoyaros en, en la participación en estos partenariados, ya que desde 2020 eh, tenemos un convenio con el Gobierno de Navarra, concretamente con el Departamento de Relaciones Ciudadanas y la Dirección General de Acción Exterior. Eh, que tiene como objetivo precisamente fomentar la participación y presencia de, de, de agentes navarros en, en las redes y partenariados europeos el, en las temáticas eh, eh, más relevantes para Navarra, como son las temáticas del S4, como son la transición, transición digital, transición ecológica, inteligencia artificial, economía circular, etc. Eh, este convenio está renovado con carácter retroactivo para este año, por lo que uno de los objetivos de, de la jornada también es que sirva eh, para darlo a conocer y que sirva para que nos deis feedback en cuanto a las redes que pueden ser de interés para los agentes navarros que, que estéis aquí presentes. Eh, y así pues nada, agradeceros eh, vuestra atención, os dejo mis datos de contacto en caso de que queráis saber más sobre el convenio o alguno de los partenariados en concreto, ya que bueno como he comentado no puedo entrar en detalle en los 49, pero si queréis conocer más sobre cada uno de los partenariados o algún interés en concreto, pues, pues os dejo aquí mis contactos. Muchas gracias. Muchas gracias, Miquel, por este repaso, que es muy difícil condensar tanta información. Eh, ahora pasamos a una mm, pequeña mesa redonda en la que eh, tres personas van a exponer experiencias concretas de participación de, de, de Navarra. Entonces, eh, vamos a contar con Delia Sola, del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, con Nancy Targenian, de, de la Asociación de la Industria Navarra, IN, y con Damiana Maiz, que es coordinadora de proyectos de en INTIA. Entonces, lo que vamos a intentar en esta mesa redonda es responder a tres preguntas. Haremos una, eh, una pequeña ronda con cada pregunta. Entonces, las preguntas van a ser en qué redes participan, eh, cuáles son los beneficios o el valor añadido eh, para Navarra de esa participación, y, y luego alguna, algún consejo práctico sobre eh, cómo, eh, cómo iniciarse o cómo, cómo, cómo meterse en estas redes. Entonces, a ver, empezamos con la primera pregunta, ¿en qué redes eh, participas? Y, y, y empezamos con Delia. No te oímos, Delia. Sí, ahora, ¿verdad? Buenos días. Buenos días. Eh... Bien, eh, como ha comentado Beatriz, eh, yo eh, estoy en el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente como gobierno regional, principalmente y actualmente estamos colaborando en, en redes en las que participan regiones eh, regiones y gobiernos regionales. Actualmente estamos, somos más activos en cinco redes. Son redes relativas a temas prioritarios para el departamento en concreto para la Dirección General de Medio Ambiente, como son redes relativas a cambio climático, eh, a economía circular y luego actividades como pueden ser en bosques, forestal, agricultura, ganadería, alimentación, etc. Entre las redes que actualmente estamos colaborando hay dos de cambio climático, que son Under2, que, que tiene el secretariado del Climate, que lo has mencionado, que lo habéis mencionado, y luego está Regions 4, que también eh, es una red de, que surge de Undertouch. Eh, estas dos redes, nuestra actividad principal, pues eh, tiene que ver con la mitigación y, cambio clim y la adaptación al cambio climático, porque estamos participando en un proyecto integrado LIFE como región desarrollando una estrategia de adaptación a cambio climático que se la IGNA-ADAPTAR y, y esto nos, nos, nos da opción a, a participar en estas redes y prácticamente nos obliga. En cuanto a economía circular, eh, somos bastante activos en ACR Plus, que lo has mencionado también, que es una red de regiones y de ciudades para la economía circular y la gestión sostenible de residuos. Y luego hay otras dos redes que son más redes técnicas, eh, también de regiones, como son Euromontana y ERIAF. Euromontana es una red, eh, es una asociación de áreas de montaña a nivel europeo, que es bastante, bastante activa y, y nos da eh, bastantes oportunidades. Y luego está la red ERIAF, que tiene grupos de trabajo específicos, temáticos, en las que estamos participando en algunos de ellos, y es una red de regiones para la innovación en agricultura, alimentación y, y bosques. Luego hay otras redes que participamos más secundariamente, pero que, bueno, estas son las que más, en las que más activos somos. Muy bien, y, y Nancy, ¿nos puedes contar desde ahí en qué participáis? Sí, hola, buenos días, gracias por la invitación y por compartir nuestra experiencia. Lo que sí me gustaría destacar, así como Delia eh, es gobierno regional, en nuestro caso AIN, es asociación en la industria, es una entidad privada y sin ánimo de lucro. Por lo tanto, los intereses en las redes en las que nos movemos, eh, lógicamente, pues también responden a unas necesidades determinadas diferentes de, desde la perspectiva de los gobiernos regionales. Pues en principio AIN... Somos bastante activos y, precisamente, desde el año aproximado 2016, pues aumentamos nuestra participación en estas plataformas y redes. Pero voy a intentar aglutinarlas porque realmente son en torno a 16 plataformas en las que estamos, tecnológicas. Lo que ocurre es que redes como tal serían en torno a 9 y los pilotos o los grupos de trabajo, como ya habéis expuesto anteriormente, pues ya son esas que llegan hasta 16. También dejar constar que no todas ellas son activas. Entonces, claro, hay momentos que se lanzan muy dinámicas, pero al tiempo se quedan un poco paradas. Por lo tanto, pues nuestra participación en principio está centrada en digamos cuatro ámbitos. ¿no? El primero tiene que ver con AIN como centro tecnológico y una expertise ya muy consolidada en todo lo que tiene que ver con materiales, materiales avanzados. Todo esto lo que son plataformas que tengan que ver con y manufactura avanzada, aditiva, dentro de las plataformas que antes se han mencionado como en la S3. Después tenemos el área de la digitalización, donde ahí intentamos siempre apuntar a temas más innovadores, porque ya tenemos un expertise en temas de sistemas de comunicación o lo que era la minería de datos. Entonces apuntamos más a plataformas que tengan que ver con la inteligencia artificial. Eh, principalmente. ¿eh? Y luego también la sensórica, pero siempre aplicada a los procesos de manufactura. Después tenemos el área de energía, muy centrada en todo lo que es relacionado con eficiencia energética y ahí estamos tanto en plataformas de la S3, modernización industrial, pero también en una de las que ha comentado Miquel, que son los partenariados público-privados coprogramados como SPIRE, el Process for Planet, porque se le han introducido los dos ejes de sostenibilidad y de, y de economía circular. Y actualmente estamos, pues como se ha comentado por Beatriz, en el Hydrogen Valley y Clean Hydrogen. Es por la tendencia natural de la experiencia y la aplicación de nuevas fuentes de energía, también los que estamos trabajando como centro tecnológico. Y ya eh, también tenemos presencia, porque eh, tenemos experta en economía circular y participamos también en, en la plataforma de de Stakeholder for Circular Economy. Entonces, más o menos, estas es son un poco las redes en las que nos movemos. Muy bien. Y, y pasamos ahora a Damiana para que nos cuente desde Intia. Eh, y a las tres, eh, en cualquier momento podéis compartir pantalla. ¿eh? Eh, tenéis... Vale, gracias eh, Beatriz, Escarri con conmigatze eh, de Arren. Soy de Menamed, coordinadora de ID de, de, de India, el Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias. Eh, somos una empresa pública adscrita al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y, por tanto, también pertenecemos a la Corporación Pública Empresarial de Navarra. Eh, nuestra misión, mmm, muy resumidamente, es, es la transferencia y la innovación al sector agroalimentario. Por lo tanto, no entendemos ni la transferencia y la innovación sin cooperación, ¿no? o sea esa cooperación a nivel regional, nacional o como por supuesto a nivel europeo. Uh, como abarcamos distintos ámbitos, eh, participamos en redes con distintos objetivos. Por ejemplo, eh, si dividimos esa transferencia e innovación al sector en asesoramiento y experimentación, en el caso de, del asesoramiento, eh, cabe destacar la participación en Eufras, que es eh, una red europea y una asociación de las entidades de asesoramiento, sean privadas o públicas, a nivel europeo. Eh, colaboramos tanto en proyectos conjuntos como en eventos, etcétera, y nos permite eh, mejorar eh, nuestra capacidad como entidad de asesoramiento, eh, compartir entre todos los retos futuros eh, que son eh, siempre importantes, pero más aún en, en estos momentos de cambio de periodo de programación ¿no? eh, que, te, que, te, que tienes unas metas a las, las que tienes que alcanzar y siempre la, la participación y la colaboración europea ayudan a que avancemos conjuntamente. De la participación en esta asociación surge, por ejemplo, la participación de INTIA en, en el proyecto I2Connect, en el que participamos con, con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y en el que trabajamos conjuntamente para, para mejorar las competencias de los asesores eh, para apoyar a los agricultores a avanzar hacia los retos del futuro. En, en experimentación participamos en redes más técnicas. ¿no? Eh, según los ámbitos de trabajo que tenemos, eh, tenemos diferentes redes. Por mencionar una mencionaría Genuce, que esta no es europea, es a nivel estatal, pero es el grupo para la evaluación de nuevas variedades de cultivos extensivos en España y uh, nos permite, eh, digamos, mejorar nuestra experimentación y tam también ampliar un poco el alcance de la misma, ¿no? con, con intercambio de experiencias, de muestras, consultas, etcétera, en red. Uh, luego, por otra parte, al ser empresa pública, trabajamos muy estrechamente con el departamento, ¿no? y, y sí que a través del departamento también, y en colaboración con ellos, eh, participamos en redes apoyando un poco con nuestra experiencia técnica, como puede ser eh, la plataforma de S3 en Tresability and Big Data en el sector agroalimentario. Un poco así por, por resumir diferentes dimensiones y diferentes tipos de redes en los que participamos. Muy bien, eh, mucha participación, desde luego. Eh, pues pasamos a la segunda pregunta de la mesa redonda, que sería que nos contéis cada una un poco los beneficios o el valor añadido de estas participaciones. Volvemos a Delia. Muy bien. Bien, yo eh, creo que habéis mencionado tanto tú Beatriz como, como Miquel y que coincidiremos la mayoría en que una de las aportaciones de estas redes es el conocimiento. Estas redes te dan conocimientos en muchos aspectos a nivel técnico, a nivel de cómo trabajan otras regiones, en nuestro caso, a, a nivel de convocatorias europeas, iniciativas europeas. Eh, es una manera de, de conocer qué están haciendo otras regiones, porque, como sabéis, el trabajo día a día y a nivel regional, pues eh, estamos metidos como en una burbuja y las redes te permiten eh, conocer. Este conocimiento de cómo están trabajando otras otras regiones también te permite compararte, porque siempre te vas a comparar. Y esta comparación eh, a nosotros nos hace ver que tenemos mucho que ofrecer. Mucho que ofrecer. Y esta es otra de las ventajas. Y ahí voy a, a, a, a identificar muy bien dónde, dónde vas, en qué red estás y qué te, qué te proporciona cada red, porque el trabajo que lleva estar participando en una red eh, es alto, es muy grande. Y, y por eso hay que, hay que ir definiendo y delimitando dónde estás y para qué y qué te está ofreciendo esa red. Las redes te dan también contactos, contactos que a veces son muy valiosos a la hora de, de buscar un partenariado o de buscar un proyecto en un topic que te pueda interesar y, y estos contactos también va, los vas definiendo en cuanto a, a qué te ofrecen la calidad del contacto y identificar estas ofertas e ir seleccionando, ¿no? hacer como una cliva de lo que realmente te puede, te puede convenir. Eh, también te dan oportunidades de participación en proyectos. Esto es un aspecto muy importante porque, porque como todos sabemos, la, las oportunidades ahora son muy amplias, muy diversas. Es difícil conocer todas las oportunidades que tenemos y a veces van más de la línea de un, de un contacto, de un, de un potencial socio o coordinador que te da confianza y que te está aportando una idea de proyecto que te conviene, y que va alineada con, con lo que tú estás buscando. Y esto yo creo que es muy importante a la hora de participar en un proyecto. No son oportunidades eh, a la ligera, sino que vas centrando muy bien con quién trabajas y en qué estás trabajando. Eh, y repito por dar unas cuantas pinceladas, conocimiento, contactos, oportunidades de proyectos y también compararte con otras regiones para, para hacernos ver que tenemos mucho que aportar, que estamos bien situados y que estamos trabajando muy bien en Navarra. Muy bien, muy buen resumen. Eh, a ver Nancy, ¿qué más nos, nos puedes contar sobre el valor añadido? Bueno, como ya habéis expuesto en parte, yo voy a intentar, como digo, eh, de la perspectiva de una entidad privada sin ánimo de lucro, donde somos un centro tecnológico que hay conocimientos técnicos, tecnológicos importantes. Por lo tanto, para nosotros, a la hora de de decidir, primero hay que tener el objetivo muy claro: el para qué participar en las redes, porque porque primero, como bien sabéis, siempre los recursos siempre son escasos y más somos una comunidad también pequeña. Entonces hay otros pues, que tienen más recursos o por a lo que sea en algún momento determinado pues lanzan esas iniciativas pues, como temas de inteligencia artificial que nosotros pues, nos adherimos primero también para conocer un poco las tendencias tecnológicas ¿no? y cómo se están trabajando y qué tipo de conocimiento porque cuando entras en una red también se comparten casos de uso. Entonces en esos casos de uso al menos para nosotros también nos inspiran porque al final hay todo ese aprendizaje luego lo vuelca a la hora de tener que trabajar servicios para, para la industria, ¿no? cualquier tipo de iniciativa de colaboración o de servicio para la industria. Entonces esas tendencias tecnológicas son muy importantes para nosotros porque como bien he dicho antes eh, de la Digi Growth, perdonar el nombre de eh, Tommy's Lab, claro, ellos ahora están pensando en unas nuevas plataformas, de acuerdo que está la parte de la comunidad, pero esto es una continua evolución. Pues como he dicho antes, la minería de datos pasa a inteligencia artificial. Dentro de energía, ahora mismo estamos todos con los ojos hacia el hidrógeno. Entonces, claro, eh, esas capacidades o esas tendencias son las que nos interesan. Por lo menos conocer, estar, acompañar y luego, como bien ha dicho Delia, si ha lugar a tener alguna iniciativa o algún proyecto, por supuesto que a más a más, estos son ya los óptimos para nosotros, ¿no? donde tenemos ya un proyecto que sea exitoso porque también competir en Europa es complicado, como bien sabéis, esto es eh, la champion, por lo tanto pues hay que sufrir mucho para lograr el proyecto y luego disfrutarlo aplicando y es verdad que nos inspiran porque esos casos de uso que también compartimos y vemos nuestras regiones nos hace inspirarnos ¿no? para nosotros también internamente poder hacer planteamientos similares con más innovadores y colaboraciones esto es así entonces a veces como digo los recursos son limitados las especializaciones también pues son las que son entonces siempre pues es bueno tener esas colaboraciones y ya pues alguna de las redes, como ha comentado Miquel, en las que estamos de estos coprogramados, es cierto que pues, hay un cierto lobby que se hace que te permite ver anterior, con anterioridad pues, hacia dónde se quiere enfocar. ¿no? Entonces, bueno, nosotros no estamos en la parte del lobby, ¿eh? nosotros solamente pues, el acompañar, el escuchar y, en fin, tomar nota. Muy bien. Y, y Damiana, ¿qué, ¿qué nos podrías contar desde tu punto de vista? Pues voy a ser un poco repetitiva, porque yo creo que Delia y Nancy ya, ya han dicho los puntos principales. Pues eso, yo creo que es importante, como ha dicho Delia ya, el tema de ampliar conocimiento, el mejorar tu actividad, el ser mejor con esa, con esa ampliación de conocimiento. Como decía Nancy también, conocer mejor las tendencias te permite ser más resiliente y adaptarte mejor al futuro. Eh, y luego, como ya ha mencionado Delia antes también, el, el los contactos. ¿no? Tener una red sólida de contactos es la base para plantear proyectos en cooperación, en cooperación eh, del ámbito que sean, eh, conocer los intereses mutuos, las capacidades de cada uno, compartir las inquietudes y, y dar una solución conjunta, sea in, como en el intercambio de buenas prácticas, como ya ha comentado Nancy, o sea, testando soluciones conjuntamente. Y eso, esto puede hacerse como con los partenariados que ha mencionado Miquel o con un montón de otro tipo de proyectos y de programas eh, que existen en Europa y, y que permiten crear una especie de redes más informales, digamos, eh, según tus necesidades y te puedes apoyar en este tipo de financiaciones. Y son redes eh, que son flexibles eh, y que eh, permiten eh, avanzar conjuntamente y, y ser más resilientes y adaptarnos mejor al futuro y ser, ser más competentes. ¿no? Muy bien, y pasamos ya a la última pregunta de la ronda, que sería eh, eh, que nos deis algunos consejos prácticos sobre cómo iniciarse o algo que, que pueda servir a, a, a los participantes. Bueno, pues empiezo yo de nuevo. Eh, cuando empiezas en este mundo, la verdad que estás un poco perdido, un poco no, muy, muy perdido, porque eh, como podéis, habéis podido ver, hay multitud de redes. Es un mundo de redes con temáticas diferentes, similares. Eh, con participantes distintos y la verdad que cuando te enfrentas a, a, a un inicio de, de querer estar en, en el mundo europeo y de, de ofrecer lo que puedes dar y que esa oferta luego cuaje en una aceptación de proyectos o unas propuestas de proyectos, pues la verdad que, que hay que trabajarlo previamente hay que ver qué hay y, dónde, y qué quieres. Mis principios fueron con apoyo de la Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas. Eh, como Gobierno de la región ese apoyo para mí fue, fue esencial porque me introduje en una serie de redes en las que estabais y, y pude ver un poco cómo se trabajaba, qué, qué te pedían, qué necesitábamos saber de esas redes. Eh, y luego también eh, compartiendo con otras entidades que ya tenían experiencia previa en Navarra para que, me, bueno, pues para que me asesoraran un poco en, en, en este mundo. También es verdad que al principio mmm, tienes que tener una actividad intensa porque para ver qué realmente quieres y quién te lo da, tienes que hacer viajes que unas veces son eh, efectivos y otras no, pero no basta con saber qué red te va a dar lo que tú quieres con la visita a su página web por deciros un ejemplo, sino que hay que ir y ver eh, qué te ofrece, quién está, cómo se mueve, los lobbies, si realmente te van a ofrecer algo simplemente, porque a veces es, es difícil entrar, a veces es difícil entrar, tienen que confiar en, en ti, en lo que puedas aportar y crearse una confianza, una confianza previa. También es verdad que nosotros somos un gobierno regional, un gobierno regional activo en muchos temas, eh, y, que, y que tenemos cosas que ofrecer y entonces esta entrada no es, tan, no es tan difícil en algunas redes. No es tan difícil. Sobre todo yo creo que hay que identificar qué puedes ofrecer, qué necesitan de lo que tú puedas ofrecer, identica, identificar muy bien esta, esta foto y, y luego tener confianza en que, lo que en lo que puedes dar es bueno para lo que se está buscando en Europa. Yo creo que también hay que tener confianza en eso, confianza en que lo que vas a aportar es de interés. Muy bien. Y Nancy, ¿qué nos contarías? Pues la verdad es que como en nuestra participación en las redes es como un múltiple, diferente, en algunas de las que ya se han presentado hoy por la DigiGrowth, las de la, las plataformas S3, ahí lógicamente nosotros recurrimos, era necesario tener una carta de apoyo del, del propio gobierno, de, en este caso la delegación de Bruselas, bueno, lo que nos tocó, o de desarrollo económico, porque deben de estar alineadas con las estrategias eh, regionales de la S3, las de especialización. Entonces, esa carta de apoyo es importante pero también, como ya he dicho al principio, analizamos bien en los ámbitos en los que queramos estar, ver a priori un poco si, si están también alineados con nuestras capacidades internas, donde queremos desarrollar un conocimiento para posteriori aplicarlo en los proyectos. Entonces, eh, como Deli ha dicho, es cierto que en algunas redes el, el inicio ha sido... Pues eh, muy intenso, muy intenso porque tienes que incluso hacer un mapeo interno de lo que tú tienes, como esos casos de uso para poder decir, oye, esto es lo que ofrecemos, esto es lo que sabemos hacer, cuadra, no cuadra, y luego en algunos otros había que hacer un mapeo, una especie de diagnóstico de un ámbito en concreto de, la, de toda la región, y ahí también pues gracias a otras entidades colaboradoras, pues esa información, porque claro, una representa a la región y hay que tener pues una carta de presentación que cubra todo, ¿no? Para que, en fin, podamos cumplir y de vez en cuando, pues lo que es el pago de, de la cuota. Aquí solo quiero comentar que mi propia experiencia, ¿eh? Ha sido mucho más fructífero cuando entramos a redes que estaban formándose, porque éramos todos con todos y es como más consensuado y tienes un hueco en el que puedas estar y opinar y decir. Pero claro, cuando entras a unas redes ya que tienen ya mucho tiempo esos partenariados público-privados que nos cuadran muy bien pero incluso con otras redes no quisiera decir nombres pero es cierto que los grupos están un poco hechos no pero notas no solamente hechos para trabajar conjuntamente en proyectos sino que es como que se clasifica y sigue iguala no mi conocimiento con el otro con el otro y el vecino y ciertas regiones siempre hacen cuadrilla bueno, pues entonces eso, cuando una red ya es un poco madura, pues se nota más, ¿no? Cuando, porque nosotros intentamos estar activos, pues como ha dicho Delia, ¿no? Para poder aprender, aprovechar, acompañar y si ya cuadramos un proyecto, mejor. Pero vaya, que en principio pues agradecer también el gobierno, pues con las cartas de apoyo no pedimos financiación, pero sí es importante esa carta de apoyo y el conocer, también informar continuamente, ¿no? Como pues eso, la parte del hidrógeno que estamos, que cada uno tiene su rol, claro, la región tiene que estar siempre informada para poder saber qué se mueve y como entidad participante que somos, pues también. Muy bien, gracias y Damiana bueno, yo volveré a destacar un poco la importancia que tiene aquí el papel del gobierno y de la participación del gobierno en las redes. Por un lado, que, que actúe como catalizador, digamos, y que luego también despliegue esa participación hacia, hacia las diferentes entidades que pueden estar interesadas. Hay también, por supuesto, el papel de la delegación de, de Bruselas, porque en Bruselas hay que estar. Y es importante estar, por lo que decía Adelia, al final hay que, hay que codearse allí, hay que trabajar los contactos, y hay que tener también una presencia eh, que nos permite posicionarnos como, como región y, y a, a las eh, entidades eh, que trabajamos en Navarra. Eh, luego también bueno, pues tenemos a Aditec que, que nos ayuda también en la participación en las redes, etc. Creo que a nivel regional eh, tenemos diferentes vías como para eh, si una organización, por ejemplo, quiere, quiere empezar a posicionarse en redes a nivel europeo. Y luego coincido en que al principio cuesta trabajo, al principio cuesta trabajo, pero es un trabajo que luego compensa, porque el trabajo que haces al inicio, a medio o largo plazo, te facilita muchísimo las cosas, te facilita muchísimo tu trabajo, te facilita muchísimo en entrar en otras redes, la participación en proyectos, eh, cuando empieza a ser una dinámica de colaboración, luego. Surgen siempre nuevas iniciativas, nuevas vías, y, y ese trabajo inicial luego eh, facilita y acelera mucho las conexiones y las capacidades futuras. Muy bien, pues eh, muchas gracias a, a las tres por estas informaciones tan concretas, tan interesantes. Eh, hemos acabado con las presentaciones, ahora tenemos un rato para debate y preguntas. Eh, por favor, el, el que quiera formular alguna pregunta, eh, tenéis una sección, preguntas y respuestas, eh, en el centro abajo de la pantalla, o podéis levantar la mano si, si preferís. Eh, por ahora no veo, eh, no veo preguntas, claro, como nos hemos adelantado con estas tres preguntas. Mm -hmm. Bueno. No veo ninguna pregunta. Eh, bueno, si es así, pues eh, pasamos, si no, a la clausura del evento, que la va a hacer eh, el director general de Acción Exterior de Navarra, eh, Sergio Pérez. Eh, te damos la palabra. Vale, gracias, Beatriz. ¿Me escucháis bien? Muy bien. Vale. Bueno, pues en primer lugar, agradecer a las personas que han intervenido hoy, tanto Nadia y yo con Mislav, como vi en la pastelería de Daditec, eh, y a las tres últimas ponentes, tanto de como Nancy, como Damiana, y a las instituciones que representan, porque eh, parte de lo que hemos eh, hecho de este mapeo es gracias a la participación activa que se lleva a cabo tanto hoy en día como ahí, como el Departamento de Medio Ambiente del nuevo Gobierno de Navarra. Sé que hay otras personas también eh, conectadas, veo eh, otras agentes del Sinaí, que también son bastante... Activos y que participan de manera eh, bastante pues eso, continuada en diferentes redes. Así que agradeceros a todos y a todas las que estáis hoy aquí, pues que juntos o que todos los agentes de Navarra eh, hagamos esa proyección, eh, no solo por intereses particulares de cada una de las instituciones, sino que participar activamente también supone una proyección de marca a Navarra hacia lo que es el exterior. Que eso nos supone un valor añadido a la hora de participar en proyectos europeos y también de, de vender nuestra región. Lo que voy a hacer es presentaros el, eh, el mapa que hemos hecho, el mapa de la participación de Navarra en redes europeas, que eh, está a vuestra disposición. Eh, cuando acabemos este webinar recibiréis una encuesta para, para contestar, que sería de utilidad que nos la rellenaseis, y a partir de ahí ya recibiréis el, el, mapa, el mapa que hemos realizado. Y lo hemos hecho en el marco del Plan de Acción Exterior del 2024 que como muchos de los que estáis hoy aquí eh, conocéis, aprobamos ya el año pasado, y es una de las acciones que estaba prevista, eh, el mapear dónde estamos y por qué estamos, a luego tomar decisiones o decidir si tenemos que producir algún cambio o si tenemos que continuar participando. Eh, recordar que tenemos también el convenio con Aditec, un convenio que, como bien ha comentado Miquela Pestería, lo iniciamos en 2020, ya sea el tercer año, y por lo tanto, una vez eh, conozcáis, o espero que este documento que os vamos a compartir os ayude, si detectáis alguna red, partenariado o, o asociación en la que os gustaría participar y que incluyésemos en el nuevo convenio, en el convenio con Aditec, que lo estamos renovando, nos lo comunicáis para que hagamos un seguimiento más activo. Voy a pasar a compartir pantalla, eh, Beatriz, que creo que puedo, ¿verdad? Y eh, si no me equivoco se estará, se estará compartiendo, si no me... Sí, sí, sí, eh, sí eh, vemos, la, la, vemos el documento del mapa. Vale, bueno, este es el mapa de, de la participación ahora en redes europeas, que es el que hemos elaborado desde la Dirección General de Acción Exterior, Junto con la delegación de Bruselas, que depende de la dirección de Asuntos Exteriores, es un mapa que os lo ofrecemos gratuitamente y públicamente, como no puede ser de otra manera, como gobierno, con la única condición de que citéis la fuente a la hora de compartirlos o si queréis modificarlo. Eh, antes Nancy ha contado una cosa, ha hecho referencia a, un, a una cuestión que me parece muy relevante, que esto de las redes y, y en general en Europa está en continuo cambio, eh, por lo tanto, hay algunas redes que cambian, hay algunas participaciones que se modifican. Eh, no consideréis este documento como una cosa estática, sino que si detectáis que hay alguna cuestión que os gustaría modificar o incluso cambiar algunos de los aspectos que forman parte del mismo, nosotros como delegación y como acción exterior lo vamos a ir actualizando periódicamente, pero no dudéis en contactarnos en acción exterior pues para incluir, modificar o hacer las solicitudes que consideréis o incluso si hay empresas que, que, nos, que, que quieren comunicarnos o que les gustaría aparecer en este mapeo, en este catálogo, nos pues lo podéis escribir dando la información. Lo hemos, eh, lo hemos organizado en, en los diferentes bloques. El primero lo ha explicado Beatriz, redes y asociaciones europeas. El segundo lo ha explicado Piquera Pestelía, los partenariados europeos de Horizonte de Europa, que se dividen en coprogramados institucionales y cofinanciados. Es una área interactiva que pinchando en el link vais a ir a cada uno de los apartados. Y luego la estrategia, perdón, la, las plataformas de Smart Specialization. Eh, las S3, que como conocéis, Navarra ya contamos con la S4 desde diciembre del 21. Este cambio que hemos hecho eh, pues, de manera eh, bueno, eh, voluntaria, porque la comisión va, va a pedir, lo está pidiendo ya, que se produzca ese cambio de S3-S4. Pero como siempre, en Navarra, Vamos un paso más allá, vamos un poco más adelante, y nos posicionamos de nuevo, eh, pues cambiando a, a la S4, que es una actualización, y que pronto tendremos más noticias también sobre, sobre ello. Y por último, tenemos una relación de todos los agentes y entidades participantes en este mapa. Voy a pasar a echar un vistazo, bueno, a, a enseñaros un poco por encima el mismo, pero sin ánimo a ser muy exhaustivo. Eh, como digo, es una acción que hacemos dentro del Plan de Acción Exterior 2021-24, Hemos eh, clasificado las diferentes redes por temáticas, lo hemos agrupado en 10 clasificaciones y más de más sí, empresa industria, medio ambiente, desarrollo territorial, digital y tecnológica, ciencias sociales, agua, salud, energía y movilidad. Son unas categorías, eh, bueno, ya veréis cuántas que hemos detectado 149 redes, entonces hemos intentado aglutinar o acercarlo de la mejor manera a que estén hechas estas clasificaciones. No obstante, habrá algunas redes que puedan formar parte de dos, ¿no? Por ejemplo, si es eh, temática y más demás y en el sector agroalimentario, pues puede que aparezca eh, eh, en agro eh, cuando hay más de lo que hemos dejado únicamente para temas transversales. O sea, bueno, esta es la explicación que os ha comentado Beatriz y al eh, convenio con AITEC. Repito, estamos revisándolo y por lo tanto, los agentes, las personas que os encontréis aquí, eh, departamentos de gobierno, agentes del SINAI, plasters y sociedades públicas y empresas. Si queréis participar o si queréis eh, eh, notificarnos alguna modificación respecto al convenio anterior, estáis a tiempo de enviarnos estos eh, requisitos. Hemos eh, clasificado estos eh, en las redes, como hemos dicho, eh, una descripción de las mismas. En el caso de Erwin, voy a poner un ejemplo. Erwin es la que ha comentado Beatriz es la red de las regiones eh, en temáticas de más de Masil. Participamos, eh, es una descripción de la misma, ya aquí está la categoría, la temática. Veréis por diferentes colores eh, que aparecen las mismas. Y luego, ¿cuál es la participación de Navarra, así como el enlace a la red para que podáis consultarla. En este caso, participamos Gobierno eh, de Navarra, la Universidad Pública de Navarra, la y la ITEC. Y si alguno de los agentes que os encontréis hoy aquí queréis que os demos acceso a esta red, pues lo mismo, bastaría con que nos indicaseis que es una red de vuestro eh, interés y por lo tanto os gustaría daros de alta porque es una cuota que pagamos como gobierno. Es decir, hacia el exterior, monitorizamos y coordinamos todas las eh, cuotas que se pagan y por lo tanto, solo pues, tendríamos que daros acceso. Aquí vemos bandas, por ejemplo, está ahí en el tercer Funcional y el Gobierno de Navarra, ERA, que se encuentra en CNER. Bueno, pues eh, así hemos ido categorizando, como puedes ver, eh, ¿Cuál es la participación de Navarra? ¿Cuáles son las temáticas en las que nos encontramos? Están Stur, creo que estaba Ana Lizarraga, esto por aquí, pero sé que es una red de turismo. Está la CRPM, mis compañeras de la Oficina de Proyectos Europeos. Eh, bueno, pues aquí os encontraréis las 65, y, eh, 65 primeras redes. Eh, luego tenemos los partenariados europeos. En estas tres categorías, como os hemos explicado. Eh, hemos puesto los partenariados, algunos eh, están lanzados, otros no, En cuáles ya tenemos presencia eh, y en algunos otros eh, podemos solicitar la inclusión de los mismos y eh, también por quién está formado. Esas pues, son las siglas que, que lo componen. En el caso de los institucionales, en algunos es que ya formamos parte y los que no aparecen es que se puede eh, solicitar. Están todas las EITs también asociadas y clasificadas por su, eh, por su diferente temática y los partenarios también cofinanciados. Echáis eh, he un vistazo, hay bastantes de salud, hay bastantes de energía, pues si alguno encontréis utilidad, pues eh, podéis verlo. Las plataformas S3 que Tomisla, de la de y yo nos ha, nos ha comentado, tenemos eh, las tres eh, tipos de plataformas, las Energy, eh, las S3 en relación con Agro, y tenemos también las de eh, Industrial Modernization, que es, eh, hay unas eh, 20, 24. Y, por último, tenemos la relación de los agentes y las entidades participantes. Aquí podéis encontrar eh, quién es quién en Navarra, en redes europeas, con en la abreviación, en qué tipo de entidad es, en este caso, AIT, que es un coordinador de agentes gente sin AI, su página web y la descripción de la, de la entidad y su logo. Lo mismo con AI, que es un agente sin AI, en la web, el logo y la descripción. Y encontraréis pues, en las, las entidades activas. Lo dicho, es una acción realizada en el Plan de Exterior, Podéis contactarnos en cualquier momento para incluir, modificar o solicitar la inclusión en alguna de las, de las redes. Y eh, hemos hecho esto pues, precisamente para, para tener localizado, o poner un poco de orden donde estamos en, Navarra, donde estamos en Europa eh, como Navarra. Como os he dicho, es un, a dejar de compartir allá, es un trabajo que hemos realizado desde la Dirección General de Exterior con la delegación de Bruselas, el equipo de Europa y todo el equipo de eh, con la también con la y lo que pretende es mapear cuál es eh, nuestro trabajo, nuestra posición en Europa. Creo, pues, estoy personalmente pues, muy satisfecho de que es una alta participación, son 82 redes, las Navarra, redes, partenariados, foros y asociaciones en las que en Navarra estamos representados. Eh, me gustaría agradecer también públicamente pues, a todos esos. Agentes que lo hacéis, agentes SINAI, clusters, departamentos de gobierno, sociedades públicas, porque no solo como gobierno tenemos que participar, sino que todas estas instituciones son las que nos ayudáis a posicionar la marca Navarra eh, fuera de nuestro territorio y es en definitiva lo que, lo que nos interesa. Lo dicho, este mapa está disponible, eh, estará disponible cuando finalicemos este, esta reunión. Eh, me gustaría de nuevo agradecer la, la participación del IRE y de Tomislav. Como de Amitec, de, de, eh, que la Delia del Departamento de Desarrollo Rural Medio Ambiente, Nancy por la parte de ahí y Damiana por la parte de ITIA. No me gustaría acabar sin eh, recordar eh, pues, tres cosas que creo que nos van a poder interesar. La primera es: el próximo 2 de marzo tendremos un encuentro eh, de universidades en lo regional en Donosti. Por lo tanto, las personas espectadores, si, si os encontráis en el ámbito de investigación universitario, eh, os sugiero que os apuntéis a este encuentro regional de, de oportunidades de financiación, que va a ser a, en donostia San Sebastián, el 2 de marzo. El siguiente foro es permanente de encuentro, tendrá lugar el 11 de marzo, que trataremos Europa media, eh, oportunidades de la financiación europea para el sector audiovisual, y contaremos con, con Europa creativa, y más en concreto, explicando Europa, eh, Europa media, eh, esta parte, y volveremos a realizar desde la delegación de Bruselas, Beatriz, pues este, este foro externamente de encuentro. Que como os digo, nos sirve mucho que nos contestéis a la encuesta final donde encontréis los resultados del mapeo para que podamos enfocar eh, el interés de la sociedad navarra con respecto a qué es lo que queremos conocer de Europa, porque los temas son infinitos. Y por último, eh, ya finalizo y os dejo disfrutar este maravilloso fin de semana que tenemos además en plan, plan, con buen tiempo, el 18 de marzo, me gustaría que sea en la agenda, vamos a realizar el cuarto encuentro eh, de gestores de proyectos europeos. Entonces, el 18 de marzo, en presencial, en baluarte celebraremos el encuentro de gestores de proyectos europeos en el que eh, explicaremos algunas novedades que, como hoy, hemos entregado este producto, pues hay otros productos que vamos a, a facilitaros y que, y que creemos, que pueden serviros sea, a la hora de participar en Europa o de acercar Navarra en Europa y, y que podéis encontrar de utilidad y que estamos trabajando. También contaremos con una experiencia internacional para que aprender también de fuera, de, de, de otros sitios ¿no? de Europa, para, para ver cómo lo están haciendo en otros lugares. Y contaremos con la oficina de proyectos europeos y que eh, ya está constituida y funcionando a pleno rendimiento. Conoceréis a todo el personal de la oficina de proyectos europeos de Gobierno de Navarra liderado por Camberviel, su directora, y todas las personas que la componen y que ya estamos trabajando dentro de los departamentos de gobierno, pues esas convocatorias. Será un encuentro para que podáis hacer networking, para que podáis eh, comunicarnos eh, si queréis contar con Gobierno de Navarra en la hora de participar en proyectos europeos y así como nosotros, los diferentes departamentos, podamos también exponer en qué convocatorias, pues las Interreg Europe que han abierto hace poco los... Los Live, los Horizonte Europa, el, el, el Europa Digital o otro tipo de, de convocatorias europeas que podríamos hacer. Entonces, eh, eso será el 18 de marzo y habrá alguna otra sorpresa también. Bueno sorpresa, habrá unos productos que hemos elaborado también desde Acción Exterior. Este es uno de ellos, el mapeo de Navarra en Redes Europeas y, y hay otros que os daremos a conocer el 18 de marzo. No me extiendo mucho más. Espero que os haya gustado esta jornada. Agradecer de nuevo a los ponentes y a las personas asistentes su participación. Y eh, clausuro ya el evento sin extiendo mucho más. Eh, agradecerles la edición general de acción exterior a todas las personas involucradas en el equipo y a todas las personas que han asistido hoy con nosotros. Bueno, es que casco y muchas gracias. Que tengáis un, un genial fin de semana y que seas muy felices. Hasta luego. Gracias. Adiós.